Shalom Jaberim, Shalom Templo de Pasos. Estamos a día y medio, un día de entrar en Yom Kippur, el día más severo de cada año y al mismo tiempo el día más propicio de cada año, el día con mayor potencial sagrado de cada año y el día en que llegamos al que llegamos con ayuda de Hashem, viniendo en un proceso de Teshuvah, de meditación y de reflexión, de descargar de sobre nosotros todas las cáscaras que se nos han superpuesto, de de verdad encontrarnos con nosotros mismos. En Rosh Hashanah, hace una semana, nos dedicamos a coronar al creador rey sobre la creación que es más o menos como ese emoji que yo personalmente uso tanto del tipo con las manos así ¿Qué voy a hacer yo si el control no lo tengo yo tú eres el rey de todos los reyes la mente de todas las mentes el creador de todo lo que existe y entonces yo hago como el emoji así pa, esto baila mucho okay estamos aprendiendo y entonces siendo así como podrías esperar de mí que yo de verdad incida con algo en todo lo que ocurre y sin embargo sin embargo llegamos a Yom Kippur, y cuando llegamos a Yom Kippur las instrucciones las tenemos en la torá en Baikra Levítico 16, 29 y 30, capítulo 16, versos 29 y 30, y ahí se nos especifica muy claramente de qué se trata esto, has coronado a Hashem Rey, y entonces será para ustedes ley eterna en el séptimo mes, que es el mes de Tishrei contando desde Nisan, el décimo día, primero Te Anuetnaf a nuestro en una traducción muy literal y bastante brusca, sería algo así como: Torturaréis a vuestro nefesh. Torturaréis a cada quien a su propio nefesh. Y el nefesh es la vitalidad misma. Y al ser, este cruce es siempre casi una ruleta. El nefesh es casi la vitalidad misma. De modo que en Yom Kippur todos nuestros sabios coinciden que el modo de torturar a Minefesh tiene que ver con todas las abstenciones físicas que ponemos sobre nosotros en Yom Kippur. Tiene que ver con que nos abstenemos de comer, nos abstenemos de beber, nos abstenemos de bañarnos, de untarnos aceites, de vestir cuero, incluso de usar zapatos de cuero hacemos todo lo que nos permite hacer un simulacro de qué ocurriría si siquiera por un instante solo no contáramos con la bendición de Hashem en nuestras vidas si un instante solo no estuviera Hashem dándonos sustento y dándonos agua y, y dándonos las condiciones mínimas para vivir y eso nosotros lo simulamos en Yom Kippur como modo de tomar conciencia de la regencia de lo divino sobre todo. ¿Y hacia dónde va todo eso? Perdón, antes de hacia dónde va todo eso. Y, y como afirmamos nuestra dependencia absoluta del Creador, también nos abstenemos en Yom Kippur, como en Shabbat, pero más severamente porque no está escrito que es Shabbat, sino Shabbat Shabbatón, doblemente Shabbat. Entonces nos, ab nos abstenemos de todo lo que es Melajá en hebreo. Que Melajá, hay quienes lo traducen por trabajo, pero eso es Abodá. Lo traduje muchos años por labor. Eh, de todos modos, creo que si vamos al sentido, al sentido específico de la palabra, eh, de la palabra en español, Creo que de lo que nos abstenemos es de toda industria, de todo aquello que crea algo a partir de algo más, de todo aquello que modifica la creación de Hashem en cualquier modo, por obra de nuestras manos. Y es un modo de decir, levanto mis manos, estoy en entrega absoluta. Y el verso siguiente me lo explica, dice porque en este día y japer expiará sobre ustedes letajer etjem para purificaros de todos vuestros pecados Lifnei adonai titharu ante Hashem os purificaréis y acá nos vamos a encontrar con una dialéctica que la estudiamos muchas veces, de muchos modos, pero aquí por ser Yom Kippur, por ser el día central del año en la vida de todos y del mundo, toma especial fuerza en su significado, porque en este día, dice la Torah, expiará sobre vosotros por todos vuestros pecados, ¿qué es esto de expiar? La palabra Kipur es parienta cercana de la palabra Kofar. Kofar que quiere decir rescate. Es como que yo transgredo todas las leyes, transgredo las leyes de mi país, como si fuera. Y cuando me agarran, me dicen pero tú ahora tienes que compensar todo esto que transgrediste tú lo puedes volver así como así decir, ah sí, transgredí, profané la ley y ya está ahora no la profano más tú debes expiar por ello retribuir por ello enmendar de taqué pagar hacia atrás y nadie tiene capacidad de pagar hacia atrás de retribuir de compensar todo lo que profanamos de continuo de la capacidad de existir el Shalom que tiene nuestro mundo y colectivamente no lo dejamos. De modo que Hashem va a alejar a es el que va a hacer esa caparada y la va a hacer tomando esta expiación que vosotros hacéis, que empieza por Te Anu Etnaf Empieza por decir, yo me voy a purificar al nivel de un ángel que no duda si mañana va a haber vida o va a haber sustento y no duda acerca de nada. Como hemos estudiado varias veces en Pesaj, de los cuatro hijos de la Agadá, el que no sabe preguntar, que en realidad es el que no tiene preguntas. Hoy, hoy y lo que hay hoy. Y entonces dice la Torah, ojo, Lifne Hashem Titharum. Ante Hashem os purificaréis. Acá ya no es pasivo. Acá ya está dicho en lenguaje activo. Vosotros os purificaréis. Como siempre, hay un diálogo. Nada ocurre de modo unilateral. Yo no puedo purificarme sin que Hashem expíe por mí. Pero la expiación que Hashem expíe por mí. Si yo no hago el trabajo de purificarme de todo el mal, si yo no hago el trabajo de purificarme de todo el mal que llevo conmigo, que porto conmigo, desde lo más sutil, como la falta de fe que me hace creer que todo es mi propia fuerza, etc., hasta todos los daños que le hago a mi prójimo, queriendo o no queriendo, consciente o no consciente, hasta las leyes de la Torah que aplican a la humanidad toda y que de pronto profano, dándome o no dándome cuenta. De todo eso tengo que purificarme yo. Y entonces la capará, la expiación del rey de todos los reyes, de quien puede expiarlo todo, entonces va a llegar sobre mí. Hay, hay algo muy lindo acá. Cuando yo digo Ante Hashem os purificaréis estoy diciendo una expresión que tiene valor numérico 816 es un número es un número notable en el lenguaje sagrado 816 porque casi todas las cosas a las que equivale casi todas las expresiones de la literatura sagrada del Tanaj que tienen valor 816, de alguna manera conforman una narrativa todas juntas. Pero voy a tomar solo una de esas piezas, de las piezas de ese puzzle, de ese puzzle en este momento, para compartir con ustedes, que creo que es, es absolutamente fundamental para los días que estamos viviendo. Lifne Hashem Titharu, ante Hashem os purificaréis, vale igual que la expresión que dice el profeta Yehzkel Ezequiel en el capítulo 18, verso 31, que dice, de lev hadash y haced para vosotros un corazón nuevo. Y esto resuena mucho porque algunos capítulos más tarde, el propio Ezequiel en el capítulo 36, si la memoria no me falla, nos va a decir acerca de tiempos de Geulá, de tiempos de redención. Dice Hashem: Os voy, voy a quitar el corazón de piedra, el corazón que se ha petrificado en vuestro interior, y os daré un corazón de carne. Y, y eso es fundamental, porque de vuelta, tal como vimos, de Asur Hashem Lev Hadash purificarse ante Hashem. Es yo ocuparme de la enmienda de mi corazón. Yo ocuparme de hacerme a mí mismo un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. ¿Qué será un corazón nuevo? Ese corazón nuevo que Allem va a decir es un corazón de carne, pero carne, basar en hebreo, es la raíz de Besorá, de la Anunciación. Yo tengo que volver a tener, como tuvo Adán, como, como consiguió Abraham, como consiguió Moshe, sin duda, un corazón hábil de acoger en sí la anunciación de algo nuevo. Y caramba, vamos a mirar en derredor ahora. Porque todo el tiempo nos pasamos mirando en derredor. Y quisiera contarles muchas cosas de lo que estamos viendo en derredor pero no es el momento de contar muchas cosas porque es el momento de mirar hacia adentro pero lo que está pasando alrededor, yo me acuerdo cuando empezó el año 5.769 ahora acaba de empezar el 5.783 en el 5.769 cuando Obama ganó las primeras elecciones había un montón de señales para el inicio de ese año de que caramba, podía ser el año en que todo que todo lo que estamos esperando ocurría pero ocurría por la vía de la misericordia, por la vía de los rajamim, fundamentalmente y, y parece que no merecimos que todo ocurriera por vía de dulzura y misericordia y rajamim entonces todo todo tenía que ponerse todo tenía que ponerse más arduo para que sumáramos conciencia más extremo ¿cómo hago yo para purificarme ante Hashem? cuando todo alrededor me habla de pavor, ¿cómo hago yo para sentir que eso de torturar mi Nefesh, mi Nefesh es mi psique también, los, la, las enfermedades psíquicas se llaman enfermedades del Nefesh, cuando hace dos tres años que el mundo está viviendo un proceso de, de enloquecimiento global, que, haya, que, que empezó en los individuos y en las sociedades y en las naciones, y ahora de alguna manera está tocando el mundo entero. ¿De dónde me agarro para distinguir entre toda esa locura y lo que yo debo hacer en mi propio Yom Kippur? Vamos de afuera hacia adentro. No sigo todas las noticias de modo muy atento. No me entero de todo lo que pasa gracias a Dios, y mejor así porque la mayor parte de las cosas que nos cuentan no suceden de verdad suceden en nuestras mentes porque nos creemos lo que nos cuentan y entonces como nos creemos lo que nos cuentan actuamos en masa como, que eso, como si eso que nos cuentan de verdad ocurriera y producimos las consecuencias las producimos nosotros las consecuencias de cosas que nunca tuvieron lugar y del modo en que ocurre en general, eso es exactamente lo opuesto al proceso de Tejuvá. Porque si ya me estoy creyendo todo tipo de mentiras que me cuentan por ahí, y al creérmelas, produzco las consecuencias de cosas que no han tenido lugar, que es lo que aquellos que me lo cuentan quieren. yo también puedo hacer al revés. Y creo que ese es el modo de adquirir un corazón nuevo. Yo puedo comprar una narrativa distinta. ¿Qué es a lo que nos dedicamos todo el tiempo ¿por qué voy a tener ¿por qué voy a ennegrecer mi corazón con la narrativa de espanto, de crueldad de horror que me quieren vender por todos lados todo el tiempo si yo puedo si yo puedo tomar la, la narrativa dichosa de la Torah que me enseña que a la postre en verdad aunque yo no soy capaz de verlo, a la postre está todo bien. Y, y, cuando, y cuando yo leo entre las líneas de la Torah, cuando yo dejo que la Kabbalah me ayude a comprender, yo entiendo que, yo entiendo, me hago responsable de mis palabras, Daniel Guillermo. yo entiendo que no hay tal cosa como muerte, de verdad. Que como estudiamos en El Sabiel y en tantos otros lugares, desde aquí se ve el más allá de esto como muerte pero yo creo que Adam y Jabá, Adán y Eva y cuando se expulsaron del Eden, cuando los sacaron del paraíso ellos sintieron que estaban muriendo y creo que de ese lado de la cortina que queda de acá para adentro en realidad quien está ahí y no está acá cree que nosotros estamos muertos porque nuestro mundo es opaco y en nuestro mundo no se ve nada claro y no se entiende qué es lo que ocurre de modo que puedo puedo entonces empezar a asociar ideas porque, ¿por qué voy a comprar los cuentos de muerte de crueldad y de horror que me venden por duquier cuando puedo comprar adquirir para mí la narrativa de redención y ahí está la diferencia entre el corazón de piedra y el nuevo corazón de carne decía que yo no veo noticias mucho hay algunas cosas que sigo sigo las cosas que donde advierto a los grandes fabuladores escribiendo los mitos que están llevando a la humanidad por esos lugares tan horribles por los que está yendo, ahí sí presto atención. Hace algunos meses conversamos juntos, varias veces, acerca del libro Sapiens de Yuval Noah Harari, eh, que es uno de los artífices intelectuales de toda esta locura que estamos viviendo. Él y su libro y en estos días apenas me enteré que últimamente salió un nuevo libro de él y estuve, ni siquiera escuché todavía alguna conferencia ni, ni la conferencia suya en que lo presentó, etc. Solamente vi alguna pequeña síntesis en Google pero me alcanzó con el nombre del libro en realidad ya no precisaba esa síntesis el libro se llama Unstoppable Us nosotros que somos imparables. Y el subtítulo descriptivo del libro, Más todavía que Sapiens, me pinta la figura de Nimrod, que está en la Torah, el que construyó la torre de Babel, el que quiso dar muerte a Abraham por, por ser Abraham Perdón, estamos dejando pasar una ambulancia. Bien. Por ser Abraham el que se da cuenta que precisamos un corazón de carne, hábil de recibir la anunciación, hábil de recibir luz, hábil de convertir en realidad todo lo que era previamente solo materia de fe, solo por comprar la narrativa sana y buena de las cosas, en vez de la malvada viene Yuval Noah Harari con un nuevo libro y, y atención él es el principal asesor de ese otro tipo horrible que es presidente del Foro Económico Mundial que también está detrás de todos estos planes que buscan cambiar nuestras cabezas de modo que seamos siervos del mal sintiendo que no hay otra posibilidad entonces, cuando frente a ellos, es el momento en el cual tenemos un gran trabajo en lo colectivo, pero fundamentalmente tenemos un gran tra trabajo en lo individual. En lo colectivo, bueno, yo lo llamo el Templo de Pasos. Hay muchos nombres para eso posibles, porque el Templo de Pasos... Es la metáfora que yo comparto con vosotros, con todo quien viene a compartirla. Es también el camino de Sabiel. Pero hay muchos focos, hay mucha gente despertando a darse cuenta que si modificamos la narrativa, vamos a estar generando en nuestra vida no las consecuencias de los mitos que ellos inventan, sino las consecuencias de los mitos en que Hashem nos enseñó a creer. Porque esos mitos son los que van a crear. Y la palabra mito hace a las veces de metáfora referencial que aplico a todos los órdenes de la vida. No importan acá verdades históricas. Hay cosas que son verdad histórica y otras que no. Con más o mayor variación y no tiene ninguna importancia porque tampoco sabemos qué es historia y no sabemos si hubo pasado y no sabemos a qué llamábamos años, cinco mil años atrás y no importa nada de eso lo que importa es en qué estoy pensando porque como nos enseñó el Baal Shem Tov allí donde están mis pensamientos, allí estoy todo yo y de eso se trataba eso por eso nos enseñan a pensar en cosas que nos depriman nos enseñan por todos lados a pensar en cosas que nos hagan sentirnos mal, que nos hagan perder la esperanza, que nos hagan suplicar que ellos nos digan qué hacer y que no nos peguen más. Y sin embargo, yo voy a venir y digo, me digo a mí mismo. No, ¿por qué? Ellos, no, ellos están tan sometidos al, al Creador como lo estoy yo. En rollo coroné al rey de reyes de todos los reyes, sobre mí y sobre mi realidad. Y Él me dio una Torá, de la que yo, al menos yo personalmente, sin, sin apelar a iluminaciones raras, yo no preciso pruebas de nada, porque todo lo que la Torá me ha enseñado, se ha demostrado cierto a cada paso. Y cada día, cuando empiezo mis plegarias, caramba, en ese momento, no importa cómo me levanté, y si tuve pesadillas, y si ayer tuve, tuve un día en el que tantas cosas me golpearon o no, en el momento en que empiezo mi plegaria, mi plegaria empieza por pura gratitud, porque caray, tengo Torah y tengo Hashem y tengo conciencia de lo bueno, y entonces nada malo, entonces no hay, no, no, no, no hay tiempo y no hay sentido para creerme nada malo, para perderme nada malo, Y entonces, a nivel colectivo, cuando yo veo que todo el mundo sufre, yo solo puedo experimentar una gran compasión y tratar de agregar luz en todo lugar en el que hay oscuridad. Y acaba va a venir... acaba venir otra historia. A metérsenos ahí en medio. Y hemos hablado en muchos contextos y a lo largo de muchísimos años de la idea de la guerra la última guerra, la guerra de Gog y Magog, no vamos a abundar en eso ahora, hay, hay muchos videos nuestros de muchos años atrás al respecto y hay mucha gente que habla de eso, la última guerra, el Armagedón, el Apocalipsis, esa guerra que con estos nombres, caramba, están empezando a hablar de ella por todos lados ahí afuera. Quieren que tengamos un pánico horrible. Esa guerra. Solo os voy a decir, y está en vídeos de muchos años atrás. Hemos tenido la expectativa, la esperanza varias veces de que esa guerra hubiera ya pasado. Así lo que hizo el Jefetz Haim, así lo que hizo el Rebe de Lubavitch, así lo que hicieron otros. Y como. Hemos estudiado juntos, habría alcanzado seguramente para que todos le creyéramos a cualquiera de esos grandes que quisieron decretar que esa guerra ya hubiera pasado, para que ya hubiera pasado. Pero en general, no les creímos. No hicimos eso. Les creímos un poquito nomás. Y entonces esa guerra parece que no pasó. De acuerdo, y esa guerra es de acuerdo a todas las fuentes y a todos los modos de estudiarlo. Esa guerra es lo último que vive el mundo antes de, como sea que ocurra, se manifieste Mashiach, Gugulá. Hay muchas versiones de esa guerra, sobre todo está en varias profecías que son analizadas todas ellas, sobre todo, en el capítulo 10 del tratado de Sanedrín, llamado Perekhelek, en el Talmud. Cosas importantes que debemos saber de esa guerra. Empieza desde el norte mirando desde acá, desde donde estoy yo. Si tú te paras frente a un planiferio en Israel y vas hacia el norte, Vas a cruzar el Mediterráneo, sea que lo hagas por el Mediterráneo, o cruzando Líbano o Siria, no importa, pocos kilómetros en el ancho de diferencia. Vas a cruzar el Mediterráneo, Turquía, el Mar Negro, Ucrania, que al decir Ucrania digo la península de Crimea, que está ocupada por Rusia, y allí, inmediatamente, estás en Rusia. Y no hay nadie más más arriba. No hay nadie más más al norte. Cuando decimos que el mal se va a desatar desde Rusia, desde el norte, perdón, estamos diciendo que el mal se va a desatar desde Rusia. Y el mal que se desate desde Rusia tiene potencial de provocar una mortandad horrible con armas muy mortíferas, como lo hemos estudiado en distintos exégetas. Armas que en el tiempo en que las profecías se escribieron, y las exégesis se escribieron, eran inimaginables, salvo que sean armas de Hashem. Pero sin embargo el mal también construyó armas. Y así como con todo, esas armas de destrucción masiva, que son, que son algo que nunca debiera haber existido, por ellas también hay que expiar. Suena difícil explicar esto. Pero hay que expiar por la propia existencia de cosas que no debieran existir. Entonces, tened mucho cuidado. Nosotros sabemos a dónde va y cómo termina esto, de, desde el albor de los tiempos. Nosotros sabemos a dónde va y, a, y que nunca se termina. Quien está del lado de Shem, quien toma la narrativa que da vida en vez de narrativa que produce muerte por eso es que cuando llegamos a Yom Kippur uno de los modos acaso el fundamental este año para empezar, por supuesto sin descartar ninguno de los otros, de los que trae la Torah acaso el modo fundamental de llevarnos a nosotros mismos a ser capaces de hacer este Yom Kippur lo que la Torah nos dice que hagamos es abstraernos de ese mundo colectivo y todos sus pavores, Llevarnos en nuestro trabajo de teyubá, llevarnos hacia todo lo adentro que somos capaces a lo largo de una jornada entera que empieza mañana de noche, mañana justo antes de la puesta del sol, llevarnos en esa jornada en un proceso para empezar de abstracción absoluta. Soy solo yo en este mundo que constituyo solo yo, parado ante el rey de reyes de todos los reyes de mi mundo en el que estoy solo yo, y no hay más nada en este mundo, el más pequeño de todo, todo lo que hay es esta existencia mía en cuerpo, en nefesh, entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy ahora en Yom Kippur tengo que tratarlo más que nunca, tengo que tratarlo de tú soy yo y mi Dios y yo tengo que en este Yom Kippur lograr desde ahí que cada una de las cosas que la Torah me ordena hacer en este Yom Kippur que es fundamentalmente ponerme en el lugar de cómo me siento qué sería de mí si el Creador deja de mirarme por un solo segundo. ¿De qué manera todo el sentido cae y se destruye? Imaginad cómo le sucede a la gente que está sufriendo en guerras. La gente que está sufriendo en las guerras allí al norte. Y de un instante para otro, tienes una vida y de un instante para otro, una bomba la borra. Los hombres, como enseña Yuval Noah Harari en este libro y en el anterior, que no inventó nada como enseña la Torah que hizo Nimrod, los hombres tratan de usurpar el lugar de Dios. Y los hombres jamás han podido usurpar el lugar de Dios ni podrán si sí ocurren muchas cosas que a nuestra visión limitadísima porque nosotros vemos solo un pedacito del paz, del rompecabezas del espacio-tiempo entonces ocurren muchas injusticias nosotros debemos levantarnos cada uno y cada colectivo en la medida de sus fuerzas contra esas injusticias pero debemos saber que a la postre el puzzle es perfecto y que nada de eso podrá prosperar. Y que más allá de lo efímero de la vida y de la muerte, yo tengo que enmendar mi corazón para, para enmendar mi alma que es inmortal, para seguir adelante en nuevos niveles de sutileza que como aprendimos, es en el nombre del lugar, el lugar en que está el jardín, el paraíso Eden, es lo sutil es lo que mis ojos no ven y lo que mi sentido del tacto no advierte pero que existe existe tan, pero tan por dentro de todo lo demás que existe que acá en este vestido de piel no lo puedo advertir Yom Kippur día de expiación yo empiezo desde ya en procurar un día en que todo mi esfuerzo está dedicado al bien como en general Baruch Hashem todos mis días pero además de eso de especial contrición de buscar cada punto en que puedo haber obstado al bien puedo haber distorsionado el bien por miedo ni siquiera por maldad por pavor, por espanto, por, por no sería una pena quedarme sin eso, y así. Y mañana, por la tarde, cuando mañana martes por la tarde, como cada víspera de Yom Kippur, no solo mañana, mañana tarde, mañana martes por la tarde, preparándome para Yom Kippur y de ahí en más por 25 horas. Voy a trabajar en ser solo yo ante Dios. Y mira Yem, yo me privo de alimento y me doy cuenta hasta qué punto. Todo mi bienestar depende de que tú pones alimento en mi boca. Y me privo de comodidad. Y si tengo la fuerza física necesaria... Me privo también, al menos de sueño en grande. Pero si necesito dormir, duermo. Y dedico el día a la plegaria. Por mí, por mí hacia atrás, por mí hacia adelante, por mi primer círculo concéntrico, por el segundo, por el tercero, por mí en comunidad. Porque el bien triunfe en mis días. Porque el bien triunfe en mis manos por ser socio de Hashem en la creación por favor Hashem, permíteme ser tu socio en la creación permíteme ser tu socio en la Geulá y quiera Hashem que sepamos hacerlo y que seamos muchos y que despertemos la misericordia de Hashem, tal que aunque la sentencia la sentencia global sea, sea tan obvio y transparente que toda la maldad debe ser expiada y retribuida y este último par de años en el mundo ha dado la impresión de triunfar tanto sobre el bien sobre todo gracias a la incultura de la gente es tan fácil cuando la gente es inculta hacerlos sumirse en el espanto, entonces pongámonos juntos a procurar que así como los malos han inventado tantos mitos y tantas simulaciones dedicados únicamente a subyugarnos y fastidiarnos y oscurecernos la vida, bueno, pidamos a Jem que nos ayude a ser socios él, en que sea la narrativa de la Torah la que gane, sea la narrativa de la vida, y que no haga falta más terror y más muerte, que, que esta narrativa del Armagedón de Gog y Magog, que nos están inventando acá en el norte que la están inventando ideólogos de ella, como Harari y Schwab y lo están inventando tipos como Putin y tipos como Biden. Y, y toda esa gente muy, pero muy, pero muy mala que, que creen ser capaces de ponerse en el lugar de Dios. Que creen ser capaces de obtener inmortalidad a la costa de todos los demás. Y así, que sean ellos los que al caer como ídolos de pies de barro ante nuestros ojos que sean ellos los que demuestren para siempre que la realidad la creación el reino es todo de ayer y la Torah sagrada nos enseñó un camino capaz de ser de felicidad, de buena luz y de plenitud, en lo individual y en lo general, que en cada generación debemos volver a traducirlo, volver a hacer de él algo, algo vivo y algo que nos acerca a un curso histórico que, que no de verdad se desarrolla en el tiempo. Se muestra en el tiempo, pero ocurre en cada instante, en cada quien que cumple la orden divina de hacerse para sí un corazón nuevo, hábil de anunciación. Y como todo está en manos de Hashem, justo en el momento en que faltaba mi brajá para ustedes nomás, pero ahí era exacto el punto al que queríamos llegar, eh, entonces, este teléfono, que se venía calentando durante todo el viaje, aunque estaba justo arriba de la salida del aire acondicionado del coche, este teléfono se apagó. Así que, me acompañasteis todo el camino, desde el barco pirata, en Zijronia, Akov, hasta la ciudad de Harish. Ahora estoy sentado en la casa de mis padres, para completar nuestra reflexión. Mañana es Yom Kippur, mañana de noche nos vamos a sentar y lo primero que vamos a hacer para ser capaces de trabajar ese corazón nuevo del que nos habla Yom Kippur con expiación completa de todo lo que debe ser expiado es abstraernos de todas esas narrativas mentirosas, generadoras de espanto que nos llueven por todos lados y volver, recogernos a la narrativa que ayer puso en nuestras manos la narrativa que nos convierte en hábiles de Geulá en hábiles de expiación, en hábiles de la completa y verdadera enmienda del corazón individual, porque sólo desde allí vamos a ser capaces de trabajar sobre la realidad colectiva. Acuérdense, es elegir. Nimrod está queriendo venderte una narrativa que te hace mal a ti y a todos tus círculos. Abandona la narrativa de Nimrod, déjalos entre ellos, son las profecías que nos constan a nosotros y que hemos estudiado toda la vida, lo que se está revelando en ellos. A partir de ahora, y hablamos de esto justo dos días antes de Rosh Hashanah, 5.783, estamos llegando al punto, si no viste ese video ve y míralo, si está, estamos llegando a ese punto en el que los grandes nimrods, los malvados que están tratando de ver por traste la historia de la humanidad, dejan de tener libre albedrío. Ya solamente giran por la fuerza de la propia inercia hacia su propio abismo. Nosotros estamos en Teshuvah. Y enseguida después de Yom Kippur, prueba de ello, va a venir Sukkot, donde toda la mitzvah va a ser desparramar alegría. Gracias por acompañarme hasta aquí. Abrazo muy grande, mi brajá, y nos saludamos todavía antes de que empiece Yom Kippur mañana por la tarde. Shalom, shalom.